¿Estás listo para ver a Cumbiambero? Estamos esperando para echarle un pinche bailongo. Oye, pues tienes que bailar sí o sí, porque si vienes a ver a Cumbiambero, y si no bailas, es como si no viniste. Ándale, claro, Pues ¿no? Traigo la mejor bailadora del mundo. Sí, bailas, comadre. A huevo. <risa> a ver, échate un pasillo aquí, un pasillo, un pasillo. Mibre, mami, tu bolita están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco. Un pinche cuñón bien loco. Un pasillo naco. Un pasillo naco, dice <risa> mi compadre. Cállate, sí. Si, ¡Eh, hey, esa es la onda! La huevo. Ovi, sí. ¿qué es la onda? Sí, sí. Disfruten mucho. Gracias.